Ahí va, buenas buenas, cómo andan, todo bien, qué tal qué tal. Bienvenidos a me responde Halloween. Eh, chuchu, cerramos todo acá, que no moleste, qué tal qué tal qué tal, estoy de violeta. Así es, pero tengo una corbata de Halloween, así que eso cuenta. Después le voy a contar sobre mi cara está abierta? Ah, tengo poca luz, a ver cuál es el problema. Segundín No sé qué pasó eh. Ahí va, eh Pero Tengo la luz Medio Desarmada Porque me olvidé de armarla Ahí va Uh, apagué la cámara Nada que ver, acá estoy Ahí va, ahí tengo mucha más luz Estoy seguro y lo subimos. Ahí va. Ahora sí. Si hay alguna duda de dónde está la luz, está ahí. 10 centímetros de video después. Bueno. Me siento... Me siento formal con la corbata. <risa> ¿Cómo anda? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal la pasaron? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el último stream que tuve yo solo? Eh. Chuchu. El miércoles pasado, que hicimos? No. Ah, el miércoles pasado fue el Notice Dragones. Ah, el último solo fue el anterior, que fue el de Grand O'Horry. Bueno. Eh. Deme Responde. Voy a tirar los anuncios que tengo por acá. Y después vamos a charlar un poco de lo que se trata este programa. Que se volvió un en algún momento una suerte de la de una de las marcas del canal así que vamos arrancamos una nueva semana en la taberna y les traemos los anuncios les contamos que este año estamos participando en la cocina de vampiro de la máscara con el hashtag vamptober para celebrar octubre el mes oscuro la idea es compartir contenido con la comunidad así que les vamos dejando todos los días cositas, ideas, fotos, semillas y más para que puedan usar si gustan eh, hay, hay cosas muy copadas Y hay una de esas cosas Que es eh, Bachi dibujó a su personaje de vampiro Y la cuenta oficial de vampiro la mascarada Compartió la historia en su instagram Re cool eh, eso. Y les dejamos esto por acá Este año participamos del evento del juego rol Organizado por Camilo de rol en casa No diremos más Busquen en sus redes para enterarse del lindo proyecto Y estén atentos a nuestra participación y a toda la gente que va a ir, porque hay un montón de, de, de comunidades y, y creadores de contenido eh, participando. Va a estar buenísimo en eh. todo es relacionado con el, el miedo y el terror y el horror. Queremos contarles que estamos incursionando poco a poco en el mundo de TikTok y eh, los Reels de la mano de Cristecas. Todos los sábados publicamos contenido exclusivo creado por Chris con data y curiosidades sobre juegos de rol. Después cuéntenos qué les parece y déjenos sus sugerencias. La verdad es que eh, resultó ser un experimento que nos está gustando, tiene, tiene un hay un contenido ahí eh, nuevo en el canal y está divertido, está bueno, así que esperamos que les guste. Si andaba buscando material Madrid para jugar presencial, sus partidas de rol, o algo lindo para regalarle a su DM, o pros para ataca un atacazo artístico, les contamos que... Pueden encontrar todo en la tienda de Instagram de WJLazer, nuestro sponsor Les dejamos el link en el chat Pueden inscribirle y consultar por su catálogo increíble Hay de todo Acá no se ve eh, por la cámara A ver si lo muevo un poquito Viene el desastre ahí arriba Todas esas casitas de arriba es lo que pintamos con Luis y con Bachi La última vez eh, Que nos juntamos a hacer el stream de artesanía Estuvo re divertido eh, Me gustó más la parte de armar pero Estuvo bueno pintar también, no lo voy a negar, no lo voy a negar y esta taberna querida participa del proyecto de embajadores de D&D Latinoamérica. Los invitamos a sumarse al grupo oficial de D&D que tienen en Facebook para encontrar mesas, jugar o dirigir, compartir data interesante y debatir lo nuevo que va saliendo. Esperamos que la comunidad pueda seguir creciendo para fomentar el rolito en la región. Realmente ayuda si se suman ahí a ese grupo de Facebook porque tenemos que hacerlo crecer. Esa es como nuestra responsabilidad de... Estoy desentrado. Nuestra responsabilidad de embajadores. Y nada, re bien. Bueno, ahora sí, déme responde. ¿De qué se trata esto? Eh, en este stream, eh, generalmente terminamos charlando de rol o terminamos charlando de, de, de cosas relacionadas con el rol, pero lo cierto es que pueden preguntarme de cualquier cosa. Eh, yo voy a estar mucho más atento a las preguntas de rol, pero hagan lo que eh, pregunten con ganas. ¡Eh, vaquero, tanto tiempo! Las preguntas las voy a ir respondiendo en el orden que me pasa la producción. Pero no se preocupen, no se escapa ninguna pregunta. Y esta vez, como ven, tenemos decoración de Halloween. Eh, porque estamos en el mes de Halloween. Y es, creo que, una, una de las, las festividades que más me gustan a mí. Eh, que lamentablemente no se festeja en Argentina. Así que, bueno, una pena. Pero ya fue. La taberna se festeja porque podemos. Así que, para aprovechar el... El festejo de Halloween eh, Incluimos algunas recompensas de canal eh, Nuevas eh, Divertidas como para jugar Y con, con Esta celebración, así que las voy a ir activando ahora Ahí están Algunas van a pedirles que escriban Algunas van simplemente se van a activar Y eso es todo bueno, si tienen preguntas de rol, si tienen preguntas, tírenlas por ahí. Mientras, eh, les voy contando que eh, el jueves que viene eh, no, eh, no va a haber stream de nivelas de Nurem. Ese jueves no va a haber stream en, en la taberna, así que eh, va a haber un espacio libre. Vamos a poder descansar un poco nosotros. Eh vamos a estar relajados Esto lo vamos a, a decir mañana también el viernes y lo vamos a repetir toda la semana que viene por las dudas eh, Pero una semana no va a haber A eh, como Este viernes no hay vampiros Porque hay un viaje en el por medio Bueno, la primera pregunta Es de Bachi Dice, ¿Por qué te gusta Halloween? No estoy Del todo seguro ¿Cuál fue el origen? Porque la única relación que yo tuve con Halloween de chiquito fue ver películas. Y. Eh, recuerdo. Eh, recuerdo ver, decir, decir: wow. Es como Navidad, pero mejor. Porque, como eh, en aquel momento, Navidad era, digamos, vos tenías que. Eh, tipo, actuar un papel Tenía que ser el pibe bueno para que pasen cosas buenas O el carbón, etcétera, esas cosas eh, Pero Halloween En Halloween no había reglas En Halloween la uni, el único objetivo de Halloween Era disfrazarse y asustar O contar cosas de terror y qué sé yo Y es algo que Uy No, no hay ningún gato acá eh, La música un poquito más fuerte Me dicen ahí Ahí va Bien, como decía, eh, Halloween. Entonces, con Halloween no, no había ninguna, ninguna regla. Eh, era de noche, era con disfraces, siempre me gustaron los disfraces, siempre. Eh, y acá era como que todos estaban dispuestos a disfrazarse, porque por lo menos lo que yo entendía ahí en, en las películas o dibujitos o series que yo miraba. Eh, y además, el objetivo final del disfraz era conseguir golosinas. Parecía fantástico. Y conforme fue creciendo, digamos, mi, mi interés por las cosas de terror fue también creciendo. Y nunca decreyó eh, mi, mi amor por las golosinas tampoco. De hecho, fui un poco más eh, específico. Ahora sé que me encanta la gomita, por ejemplo. Bueno. Eh, y, y, y, y sé que para mí son superiores a las demás. Oh bueno, una de, las, una de las cosas que. Que.. que van a ver ahora es eh, la consigna nueva que tiene que ver con props que estuvimos comprando. Mira esto. Me quedaron un cuchillo curvo, porque bueno, soy así eh, en la cabeza. Así que sí, Halloween para mí es eh, una festividad donde la gente la pasa bien Obviamente puedo estar absolutamente equivocado eh, Pero es sobre cosas copadas Y eh, los, las comitas que cambiaron son los dientitos Que yo en un momento pensé que eran de vampiros porque tienen colmillitos Pero después dije, ¿qué da más miedo? Los vampiros estos con, con dientes así o oh, las hadas de los dientes de Hellboy, esas hadas que se comían, ¿no? todo menos los dientes. Y ahora hago que juego que soy nada de los dientes y me como la gente. Oh, yo uso Spooky. Para esto necesito un poco de espacio. Y yo sigo respondiendo preguntas. Deme un minuto. ¿Dónde dejé la prop? Apagué la luz y no veo nada. Ay, león. Acá <risa> está. Ahora sí. Bien. Esta no es la luz spooky estás? oh ahora estamos como una fogata eh, estoy re, re orgulloso de esta iluminación <ríe> se me se me ocurrió tipo unos minutos antes de empezar el tren dije sí bueno ahora sí segunda pregunta y esta pregunta es de Luciana un jugador me canceló dos veces a último momento. ¿Debería matar a su personaje? No. no la respuesta nunca va a ser matar al personaje. Pero también hay, hay que buscar... Esto abre una, abre una discusión interesante. Porque... Eh, hay una responsabilidad... De la mesa entera Pero principalmente el DM Decir, che, hay que ir a jugar, hay que jugar Y tipo, mantener la llama encendida durante la semana Si eso sucedió eh, Si eso sucede, quiero decir Es más difícil que te cancelen al último momento De la nada Porque si vos decís, che, vamos a jugar el viernes Vamos a jugar el viernes, vamos a jugar el viernes Por ahí el miércoles dicen, ah, mirá, me acabo de acordar Tengo que hacer algo el viernes eh, Si vos venís repitiendo esto Che, vamos a jugar tal día E insistís para que para que la mesa suceda Tal vez eh, Te van a avisar con más tiempo Te van a cancelar Pero vas a saber qué pasa eh, Nunca matar al personaje Pero sí fomentar Que la gente tenga presente que va a jugar Así cualquier plan Que ellos vengan teniendo eh, se, se chequee al, en la... En la agenda de la mesa Vaquero ¿Cuál fue tu primer disfraz de Halloween? Nunca me disfrazé para Halloween Salvo para, para la taberna <risa> Este es mi primer disfraz de Halloween Porque no se festejan acá Acá no se celebra Halloween De hecho, eh, recuerdo muchas veces Que veía escuelas o jardines Que hacían algo de Halloween Y la gente se quejaba eh, Se quejaba, era como... Esta cultura de otros países, andar a celebrar a los norteamericanos. Eh, hay un, un, entre comillas, meme que decía, eran dos nenes disfrazados con una bolsita, y decía, eh, tru truco trato, y un gaucho le decía, quiero retruco y vale cuatro, por estilo. Eh, que no está mal, pero, qué sé yo, Halloween parece tan copado para mí. Eli, ¿León sigue siendo León? ¿O es como Paul McCartney que es un clon con tantas veces que Bachi lo amenazó en plena sesión luego de alguna maldad? <ríe> sí, sí, sí. Eh, Sigo siendo yo. Eh, ha habido momentos <ríe> interesantes, <ríe> muchas amenazas por, por chat. Eh, de. No solo de bache, digamos, es de, de, de grupo en general eh, Pero sí, sí, sigo siendo yo, por suerte eh, También es lo que diría un clon, ¿no? Eh, <risa> eh, pero sí, sí, sí, soy, soy yo, soy yo Gracias por preguntar, gracias por el por interés eh, Solo fueron amenazas Vaquero, si tuvieses que describirte como un dulce, ¿cómo lo harías? eres dulce o más ácido, tienes colores o estás bañado de chocolate o tienes nueces. Yo estoy, ya me lo han dicho, ya me lo han dicho y me han dicho que soy como un malvavisco gigante, eh... una suerte del monstruo de los cazafantasmas, algo así. Eh... No estoy en contra, para nada. Eh... Me gustaría estar más relacionado con las comitas, pero bueno, es <risa> un gusto personal, tampoco. Eh... Yo creo que esa estuvo bien. Vaquero Asesino favorito de los 70, 80, 90 El mío es Michael Myers Bien Acá tengo algunos Algunas cosas Me gustan mucho las películas de esa época Voy a subir un poco la cámara Porque el cuchillo se me está saliendo de cuadro Ahí va. Eh, Soy muy fan de esas películas eh, Carpenter eh, hizo un trabajo genial En Caramelos Su señor En Halloween Um, Wes Craven Es uno de mis eh, También de mis favoritos En todo lo que es el género así de terror De slasher se llama Con, con cuchillos um, Y lo cierto es que no me acuerdo mucho más que esos dos y hay y hay varios. Está Jason, que nunca me llamó la atención. Eh, en estos 70, 80 y 90, claro. Todo lo que es 2000 nomás. Y estoy en... Creo que voy a decir Freddy. Tengo... También porque conozco mucho más la... La historia alrededor de las películas de, de Freddy. Que de las otras. Y... Eh, algo tal vez no tan eh, mencionado en aquella época Pero ahora es como re... Eh, sobre todo digamos en los últimos años eh, se volvió bastante popular esto de eh, Hay como dos mundos conectados Está el mundo de los sueños el, y, el, y el terrenal Y Freddy viajaba por el mundo de los sueños E influenciaba el mundo terrenal Después ahora digamos Matrix trajo full eso Inception hizo como cuatro veces cinco o 6 mundos Todos se conectan eh, y es bastante común en el cine Freddy por ahí fue uno, un, un, uno de los pioneros No creo que sea el primero primero Pero estuvo en la pantalla grande eh, Sí, eso Yo diría que Freddy, Freddy Definitivamente eh, Además me gusta mucho la voz, la máscara Terrible eh, Película de terror favorita Uff uh de terror mm. Oh, me faltó poner la consigna de la musiquita Denme un instante que agrego la consigna de la musiquita tu, tu, tu, tu, tu. Hay varios temas para ir poniendo eh, Vamos a cambiar este Le vamos a cambiar el nombre, rápido. Música. Creepy ¿Qué hiciste, León? ¿Dónde estás? Acá está, listo. Ahí está el coso de la música. Bien. ¿Está en película de terror favorita? Yo voy a decir que eh, La cosa es una de mis favoritas por lejos. No es el género de terror, digamos, más más popular, el, el lo que se conoce como body horror o horror de cuerpo, porque tipo se aparece un monstruo medio deformándose. Y. ¡Uy! Eh, ah, oh, se mueve el cuchillo, lo puedo tener más abajo o más arriba. No, buenísimo. Ahí está. Eh, ahí va. Eh, así que sí, la cosa. Everard, ¿cómo sería el cambio con el tema de críticos que tanto afectaría el juego? Bien, eh, para los que no están viendo el tema eh, La gente que está haciendo D&D eh, uh, vamos a cambiar el tema La gente que está haciendo D&D, que es Wizard of the Coast eh, Está sacando, está preparando lo que vendría a ser la sexta edición Y ahora se conoce como One dd y está sacando unos PDFs eh, por mes o cada dos meses. Donde van mostrando material de prueba. Para... Eh... Oh, nos bueno, cambiamos la props. Una nueva, a ¿eh? ver. Este lo compré y me di cuenta que tiene una barba. Pero además no me queda, ven como me queda. <risa> Ahí va, ah, ahí está Ah, eso sí eh, Caramelos eh, Claro, eso estaba diciendo Entonces, el material de prueba aparecen reglas cambiadísimas Sí, es el diablo de Tenacious sí. Me encanta Dave Rowe Me gusta mucho Lo que hicieron con la pifia Que si sacas un 1, toda inspiración Porque... Eh, es algo que charlamos En el stream de Notis Dragones Como que te inspira es decir Uno la cagué Pero ahora tengo la posibilidad De hacer algo mejor después Y eh, I am complete me sé, me sé Todas las canciones de Trey Creo que es una de las películas Que me sé de memoria Porque me encanta eh, El cambio de los críticos Creo que están probando cosas A mí no me agrada la idea De que eh, de que dejen todo como está. Estoy a favor de que prueben. Y lo de, siento que lo de los críticos puede ser algo diferente a tener éxito o fallar. O, o éxito absoluto o falla absoluto. Por ahora lo cambiaron dos veces. A las reglas del, del, del 1 y el 20 en, el, en los PDFs. Y sacaron solo dos PDFs. Así que estoy seguro que en la próxima lo van a cambiar de nuevo. Y, la, y, y, que sí, y eventualmente van a seguir cambiando esto hasta que encuentren algo que quede como... Yo ahora lo juego así, sale un 20 y es un éxito. Eh, me parece bien. Es, no, no nos cambió realmente mucho en la aventura. Y. Mmm, tiran muchos, muchos dados mis De todas maneras, de nuevo, el mes que viene seguro cambia esta regla otra vez. No creo que afecte el juego en gran medida. No me gustó lo de que los DMs no pueden eh, tirar crítico. Eh, siento que es un desperdicio, a veces, me acuerdo una vez estábamos jugando recién empezamos la aventura y un chico se hizo un personaje eh, y terminó la sesión y me dijo bueno León me dio una, una lección de humildad porque le, le pegué como tres críticos eh, pues, al, al, consecutivos o, o, o durante la, la aventura eh, sobrevivió a los tres eh, pero creo que es un momento importante que cuando el personaje recibe un montón de daño o algo pasa Así que sí, eso, eso estaría bueno que se mantenga Así O sea que el DM pueda pegar el creativo San Ignatus ¿Algún consejo para narrar un mundo post apocalíptico? Bien Bien, buena pregunta eh, Yo creo que lo primero que, que conviene hacer en esto es Buscar un mundo post apocalíptico que a vos te guste Más diferente, post apocalipsis apocalipsis zombie eh, o, o digamos cuando vos decís post es después del apocalipsis si vos elegís zombies, por ahí ya no están los zombies, pero están las secuelas de todo lo que dejaron, entonces por ahí la gente es extremadamente desconfiada eh, pasó por todas las terribles cosas que pasan la gente de todas las películas de zombies para sobrevivir eh, y reconstruir la sociedad después de eso es muy muy terrible eh, pero por ejemplo hay una peli posapocalíptica muy interesante que se llama el libro de Ellie que al parecer es un apocalipsis nuclear, eh, similar a Fallout, eh, y la gente tiene que eh, intercambiar todo. Eso está buenísimo. Entonces, el, el... ¿Cómo sería? El setting que elegís te va a dar muchas, muchas pautas. Por ejemplo, en, en lo que es Mad Max es un apocalipsis nuclear, pero son como muchos años en el futuro después del apocalipsis. Entonces como que la civilización, el, el nivel de, de civilización decayó mucho y se fue levantando eh, de a poco como para recuperar algo. Pero por ejemplo en... Eh, hay una... Y me refiero al nivel de civilización al nivel de, digamos, de, de cosas accesibles para la gente. Porque si vemos una peli, por ejemplo, eh, El Camino me sale, pero no sé si es El Camino, una, una, una peli terrible posapocalíptica también, eh, donde hay gente viviendo en casas, o sea, hay cosas por el estilo. Eh, y la civilización te mantiene, y cuando digo eso también, principalmente me refiero al nivel de lenguaje. Entonces, volviendo a la pregunta, elegí el posapocalipsis que vos quieras, uno, uno que te guste, si es nuclear, si es qué sé yo. Hay un apocalipsis de. Eh, se. Se derrite todo, se, el mundo se sumerge, tipo Waterworld, y el apocalipsis acuático, si querés. Y ahí vas a tener muchas más eh, opciones. Lo primero que hay que hacer es elegir el apocalipsis y después eh, todo lo que pasa. Eh, mi recomendación es que. Lo que sucede es que. Hay como un ambiente general en, los, en, el, en el apocalipsis, o en el posapocalipsis, apocalipsis digamos. La gente tiene un grado de desconfianza constante hacia cualquier otra persona Que no sea alguien que realmente conocen o que se hayan ganado la confianza de Entonces, uy, diría algo Eso debería estar ahí eh, Creo que eso es común a todos las cosas Y después, bueno Conseguir recursos y cosas por el estilo Vaquero ¿Cómo describirías tu habitación en una partida? Pero pensando en que el ambiente es de terror Y aunque no se van a encontrar nada Querés mantener el suspenso Mi habitación eh... Ok Yo creo que la descripción empezaría con La puerta entreabierta y con una luz tenue que no proviene de la habitación. Hay algo ahí adentro que genera luz indirecta hacia el centro de la habitación. Si te asomás por la puerta, vas a ver. Estoy. Esto es... Si lo narraría tendría que hacerle un poco más énfasis en la entonación. Eh. Si te asomas ves que hay una luz rectangular iluminando la cama desde el lado derecho Y eh, la cama está desarmada Parece que alguien se levantó hace poco Si miras hacia la izquierda un poco más Ves que el placar está abierto Pero parado en el placar Mirando el placar hay una persona murmurando algo que no parece prestar atención, pero está ahí. La luz proviene de una puerta adicional que eh, está a tu derecha. Y si te asomas un poco. parece ser un baño. Pero al asomarte un poco. la persona esta deja de murmurar. Tu izquierda hay una ventana que está cerrada. Tiene sí, las versiones bajas Y hay unos ruiditos Detrás de ellas Yo creo que iría por ahí Caramelos Uy, no puedo con esto Eh, bache Yo creo que iría por ahí vaqueros Si haría algo así lo... Como improvisación me pareció bien Debería escribirlo mejor O prepararme más para todo. State bien, Buena idea. Una última peli de terror que te haya inspirado algo que hayas usado en el rol. No recuerdo las últimas peli de terror que vi. Mm. Sí, pero las de este fin de todavía no me, no me las usé. Este fin de combate fuimos al cine y vimos dos películas, una después de otra. La primera se llama Barbarian, de terror, excelente. Y la segunda se llama Smile. Eh, no, no, me, no me encantó. no me volvió la cabeza, pero eh. Barbarian me pareció excelente. Smile, siento que es una historia que yo ya vi. Eh, ¿qué usé de terror? Creo que lo que más cercano se de terror... Oh, otra cosa. Bien, porque esto... Oh, me estaba apretando la caja. Ah, este es... Uy, miré otra cosa. Pero, déjenme caer ese <risa> Me encanta este. <risa> No sé si iba el pico, para adelante o para atrás Pero me gusta así eh, Creo que juegos de terror fue lo que últimamente más me inspiraron eh, Pero la verdad que no, no estoy recordando nada de eso Así que... Para decir que no voy a dar ningún spoiler Voy a decir que no me acuerdo Esto en realidad es... Sombrero Así de bruja pero... Oh, mira, se mantiene Genial <coughs> eh, Lu, vamos a hacer una fiesta de Halloween casera No sé eh, Sobre todo porque eh, Yo tengo un procedimiento médico eh, Inmediatamente el mes que viene <coughs> Johnny, ¿no viste el hombre menguante? No ¿Está buena? La quiero ver ahora eh... Quiero verla Estoy seguro que usé algo de IT No me acuerdo qué, pero en su momento lo usé De una de las últimas De la primera de las últimas pelis de IT eh... Cuando son niños Vaquero Dime tres sistemas para narrar terror que no sean ni vampiro Ni llamada, ni ratas bueno, hay uno que llama eh, Horror Liminal Que es uno nuevo, muy interesante, muy... Eh, muy simple, que estoy recién explorando eh, Así que se los recomiendo Tenemos... Eh, no quiero hacer trampa y decir Fate Y algún módulo de Fate eh, Aquelarre Es un gran juego para, para usar el terror eh, Tampoco voy a hacer burps. ¿Qué más hay de terror, terror? Que me acuerdo yo. Over the Edge. Over the Edge es un gran juego para el terror. Eh, Iba a hacer trampa y decir otro, otro Tulu, pero no se llama la llamada de Tulu Esa es la trampa Así que si sí, yo diría esos eh, Aquel Arre, Over The Edge y Horror Liminal ese, ese está interesante Cuando lo conozco un poco mejor seguramente digamos eh, Vea de compartirlo eh, Acá la producción me está diciendo Shotgun Diaries Que está buenísimo para jugar zombies eh, pero es importante, cuando vos jugás zombies Lo que da más miedo no son realmente Los zombies, son además personas o tus compañeros y, y carne fresca también Acá me están tirando Buena, Buenas opciones Seguimos con Vaquero eh, Habrá especial de terror Por Halloween, como tal vez la partida de Tulu Estamos preparando algo Por, por ahora estamos vamos a participar Del festival del, del horror Va eh, esen, viene ahí Adrián eh, también para horror eh, vamos a festejar, uh, participar del festival de horror que es a fin de mes y estamos preparando algo nosotros se me está cayendo para adelante también a ver vamos a tirarlo para atrás a ver cómo queda oh, no está mal ¿eh? a ver vez que cambia el con por un sombrero eh, algo así Johnny, jugaste Coyote and Crow porque, por lo que vi, es onda Numenera, pero con culturas precolombinas. No, no jugué, suena re interesante. Numenera es un manual excelente, eh, escrito por un, un escritor de rol muy, muy bueno y conocido, que es eh, Monte Cook. Y no, no, no sabía que estaba Coyote and Crow. Culturas precolombinas, qué interesante. Eh, ya mismo lo voy a buscar. Porque.. Quiero ver de qué se trata. Oh, tengo... Ganó el premio Nebula. ¡Ay, oh, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Sí, lo voy a buscar después. Gracias, gracias porque.. Eh.. Me encanta. Además, eh, siempre está bueno encontrar un juego de rol eh, que hace énfasis o, o es originario de esta parte del mundo. Y sobre todo de esa época. Bachi. Entre los estereotipos de Peles de terror, ¿qué personaje serías? Eh... No sé cómo se llama el estereotipo, pero yo soy ese personaje que... Eh, que por ahí está mirando tele y vos estás viéndolo y decís che, mirá para atrás, mirá para atrás y, y parece que voy a mirar para atrás pero en realidad como que me estaba tipo agarrando algo para comer o rascándome el hombro o cualquier cosa por el estilo eh, y va a morir el, el personaje mío va a morir eh, pr probablemente por estúpido no por, por otra razón digamos por, tal vez porque se tropieza con el asesino en su camino al baño Mientras el resto de la casa sufre y, y, y la pasa mal eh, Yo creo que sería ese No sé cómo se llama ese estereotipo eh, Pero ese eh. <risa> Captain Oblivious al parecer se llama ese, ese estereotipo Mirá vos, Hoy aprendí eso Lu, ¿cuál fue la peor pesadilla que tuviste? Esto de... Eh, generalmente van a encontrar por ahí que las chicas me dicen el cerebro de pollo Porque yo tengo muy poca memoria De las cosas que, que suceden alrededor mío eh, Y este es uno de los momentos donde... Funciona me, Mi cerebro me protege de mis pesadillas olvidándoselas eh, El recuerdo... Eh... La del payaso en el departamento solo, claro, eso puede ser. Eh, yo vivía en, un, en una casa en un momento acá en Rosario, que cuando yo llegaba tarde de la noche abría la puerta y tenía que cruzar un pasillo todo oscuro que tenía puertas a los costados, varias puertas, y yo tenía que ir hasta la última a la derecha, esa era mi habitación. Y por alguna razón, en aquel momento de mi vida, mi cerebro decía, bueno en alguna de las puertas está la cara de este, del payaso de It y te va a asustar eh, y yo decía ¿por qué? ¿por qué estoy asustado? pero esto no me va a pasar nada nunca me pasó nada eh, y un día eh, tipo, para combatirlo dije bueno, está bien, el payaso va a estar ahí me va a asustar y fui hasta ahí me quedé mirando a la nada y pensaba Bueno, si el payaso va a hacer algo me tiene que hacer algo ahora Porque estoy acá entregándome, si no, pasa, si no va a hacer nada Listo, me voy a dormir eh, Y de ese día el payaso desapareció Así que bueno, pero durante Un par de meses largo estaba resultado Para llegar a mi pieza hubo eh, Uh, cambiaron la musiquita ¿Dónde está la musiquita? Acá cámara Acá a ver, ¿qué más? Johnny, si vas a una isla desierta con tu grupo y solo puedes llevarte un manual, ¿cuál sería? Mm, probablemente ¿Uno solo? Ahora estoy muy hypeado con Avatar, así que va a ser Avatar eh, eh, estas cosas para mí cambian como el viento digamos. hoy es una cosa, mañana es otra, hoy es Avatar encima voy a tirar noticias de desde de Avatar y parece que va todo bien eh, están enviando los, los manuales, está todo en perfectos eh, perfecta la agenda, parece que va a llegar en el momento correcto así que bueno, para menos San Ignatius. ¿alguna vez tuviste una experiencia paranormal o viste algo raro? No No No, pero es lo que sí me pasó, por ejemplo, tener parálisis de sueño eh, Y... Era como... Yo sabía lo que era la parálisis, la parálisis de sueño y nunca me había pasado y cuando me pasó Empecé a ver, digamos, como que las sombras del lugar donde yo vivía se extendían Sentía que había como algo ahí en la cocina creo que yo podía ver Porque había en un monumento chiquitito Y mi recuerdo que mi pensamiento fue ¡Ah, oh, no me puedo mover! Esto es la parálisis de sueño Bueno, recopado, vamos a ver de qué se trata Y si ahí se me cayó cualquier tipo de terror Porque dije, ah, cool, bueno, vamos a ver qué onda esta experiencia <risa> eh, Y creo que esa actitud me... Me ayudó a no asustarme y a darme cuenta, digamos, que era simplemente un efecto de, de, de, de la diferencia de su línea la que me despertaba. Eh, pero no, nunca tuve algo paranormal. Eh, o algo, digamos, que dije, eso no se puede explicar. Eh, y de hecho, por ahí creo que las historias paranormales... Son las que, es algo que charlábamos en las películas de terror Las historias paranormales o, o el, el, el horror paranormal es el que menos me llama la atención Como que me aparece y, eh, Yo soy más del error eh, real En ese caso Batch ¿Recuerdas de una campaña de terror que hayas dirigido en la que hayas jugado? ¿Cómo les fue? Sí, recuerdo varias, Tulu Es, es una gran fuente de inspiración para esto eh, la que me acuerdo de terror que terror fue una sesión de vampiros que estábamos jugando en una tormenta eh, yo estaba dirigiendo en el piso, estábamos jugando en el piso yo estaba dirigiendo con un ventanal atrás y estaba bien la, la, la tormenta caían rayos yo no los veía pero los pobres sí eh, y un y un par de veces hacían como énfasis en, en lo que yo decía los rayos así que estaba todo buenísimo eh, Recuerdo haber asustado con narraciones a gente eh, asustado, digamos. Era, estaban tan compenetradas con la historia estas personas, tan metidas en esto, tan inmersas, que eh, se dejaban llevar. En este caso era algo de terror y, y salían diciendo, Uh, ¿no? horribles. Eh, pero este, es, es algo también que pasó con otras sensaciones. Eh, cuando pasa algo divertido y se ríen, cuando haces algo asqueroso y se asqueen, cosas por el estilo. Eh, y, mmm, sí que sí eh, No, la parálisis, sí, la parálisis de sueño fue como Uh, cool eh, Campaña de terror, esa Recuerdo una de las primeras campañas de terror Que estaba buena, que era sobre eh, Unos libros Y eh, los chicos tenían que recuperar Los libros, lo, lo lograron, estuvo bueno eh, Creo que eso Qué mala memoria que tengo para estas cosas. Encima mis notas son desastres, mis notas de BBM son. son un lenguaje para mí y conmigo y en momentos muy específicos de mi vida también. Porque no es que ahora puedo agarrar las notas mías de hace 10 años y entender lo que estaba pasando. Pero lo disfruté, lo disfruté mucho. tema está muy fuerte me dice ok perdón ahí va bueno a ver qué más hay estas son todas las preguntas que tenemos ahora Roger. Eh... ¿Qué me da miedo? Eh... Yo me acuerdo Con esto de asustarme eh, En algún momento de mi vida De chiquito Va chiquito, no sé eh, En adolescencia, por ahí la secundaria Me conseguí eh, Todos los capítulos de la dimensión desconocida original La de los 50 Que son como 170 capítulos 180 capítulos que no todos son de terror, eh, algunos son de ciencia ficción, en, en su mayoría son eh, de más ex existencialistas que otra cosa, pero me acuerdo que lo que me daba miedo a mí eh, de la dimensión desconocida, eh, que es una que es una serie que tengo también a guardada en mi corazón eh, en un altar, eh, era la introducción la musiquita y, y las imágenes que pasaban y la narración de Sterling que es brillante eh, que es algo que eh, conforme fueron volviendo a sacar la, las dimensiones conocidas de, de alguna manera retomaban eh, la de los 80 hace algo similar, la música no está copada la del 2000 es mala y de, tenemos la última de que es la de Jordan Peele que está muy bien eh, ¿Recordás algún juego de terror que te haya asustado mucho? Eh... No recuerdo... A ver... En general cuando me siento a jugar juegos de terror me asusto, por eso no lo juego solo Pero con Max en un momento, durante un tiempo, con un par de meses largos, nos juntábamos a jugar juegos de terror juntos Y me asustaba igual eh, estaba mucho igual. Eh, porque a veces había situaciones recontra super tensas en el juego. Me acuerdo. y, y, y juegos populares. Por ejemplo, el Resident Evil 7 creo que es. No sé cuál es, yo no los jugué la saga. Pero eh, este es en una cabaña. En el pantano. Y vos tenés que escapar de los que viven ahí. Que están recontra re locos. Y escapar al, al estilo Resident Evil Tenés que ir a buscar una pieza de ajedrez de un caballo Para ponerla arriba de la llave de tuerca Y que gire y habrá cuatro puertas diferentes eh, Pero eso no era lo terrible Había un Este viejo, el viejo, el dueño que vivía ahí Estaba rondando Por una parte de la casa Y vos a veces tenías que cruzar Esa parte de la casa Y el viejo estaba ahí dando vueltas Y vos tenías que esconderte Lo veías en todo momento al tipo Pero era medio al azar para donde giraba Y eso me ponía de los pelos eh, ¿Y qué más? ¿Qué otro juego de terror? No me acuerdo otro juego de terror ¡Ah! Sí eh, Bueno, hay un juego que me gusta mucho Que se llama La llamada de Tulu Las Dark Corners of the Earth Que es un juego viejo Que en su momento eh, Estaba llenísimo de bugs No se podía jugar Pero ahora está, ahora está mucho mejor eh, Los gráficos son los gráficos piden paciencia ¿no? de, de, Del público actual eh, Tenía momentos de, de mucho terror Ese juego, muchísimo terror eh, Hay una persecución en ese juego Hay muchas, pero la primera es terrible Ah, el Amnesia Jugué el Amnesia eh, Me acuerdo, vivía en una pensión eh, Acá en Rosario Mientras estudiaba eh, En aquel momento, hace muchos años y ese sábado en la pensión no había nadie Solo estaba yo Y en la pensión que vivía en una casa vieja de acá de Rosario eh, Yo sabía algo de la amnesia De qué se trataba Pero bueno, decidí apagar todas las luces de la pensión Y ponerme a jugar a la amnesia Porque dije, yo soy muy valiente Y mentira, no lo era Cuando jugué un rato largo la amnesia Súper asustada, súper tenso Y lo que me pasó fue que, bueno, el juego me asustó Pero lo peor de eso fue que Después me dieron ganas de ir al baño y estaban todas las luces apagadas. Y para ir al baño de, de la pensión, yo tenía que salir de mi habitación y cruzar un patio interno de, de en diagonal para ir al baño. Ese camino fue terrible. ese camino Y el baño fue terrible. Prender la luz del baño fue terrible. Todo terrible. Eh, cuando logré volver a mi habitación, rápido, cerré todo con llave y me puse a ver algo de dibujitos tipo... Eh, o fenomenoide o algo así brillante, ruidoso y, y estúpido para que se me, se me vaya esa sensación. Um, y el último que juego hace poco se llama SCP. Eh, hace poco salió un juego de SCP. Un, un, es algo que a mí me, también me apasiona mucho. y um, Está buenísimo el juego. En este juego vos sos un, una persona que trabaja en los archivos del SCP. Y tenés que ir revisando los... Los documentos viejos Y tenés que eh, Vos mientras vas leyendo los documentos eh, Jugás Al experimento que pasó con el SCP Y muy muy bien hecho Muy bien hecho este SCP El uno de los últimos salió hace muy poquito Hay varios juegos de SCP eh, tsh, tsh, Lu Algún libro de terror para recomendar Yo recomiendo Gótico de Silvia Moreno García Este lo, Luciano lo recomendó bastante últimamente eh, y tengo que estar re bueno Yo soy malísimo para recordar estas cosas eh, Me gusta Me gusta mucho eh, El libro de la arena De Borges, pero bueno No es el mejor de sus libros Ahí hay como muchas cosas Problemáticas ahí con Borges eh, A mí me gusta mucho Por el, el hay un cuento en particular que me, que me atrapó Y se me quedó grabado en la cabeza Se llama The Armored Things eh, Pero sí Johnny77 ¿Al Alien Isolation jugaste? No, pero me dijeron que está re bueno eh, Ahora de hecho, hablando de estos juegos así Sale un juego que se llama Scorn Que es un shooter Pero eh, que toda la estética del juego Está hecha en base al trabajo de Giger Que es el diseñador de Alien eh, El juego se ve impresionante Y... Ya quiero jugarlo En un momento eh, Sale el 14 El 14 sale el release y se puede jugar Ahora, ahora creo que los tienen tipo los streamers Que, que juegan hueito eh, Vi un par de videos por ejemplo Y en un momento... Cuando matas a un tipo, caen unas cosas en el piso, vos las agarrás y cargas el arma. Y mientras cargas el arma, ves que lo que cae de tu mano son dientes y los que disparás son dientes. Buenísimo. Eh. Oh, otra cosita. Este es uno que a mí me encantó cuando lo vi, no lo pude creer. Miren lo que es esto: es un manual. Esto es una pelota inflable. Y tiene el palito. Eh, vamos a tenerlo por acá. Eh, ¿Qué estamos? sigamos acá. Vaquero. Pronto empezaré una campaña de Pathfinder 2. Donde viajarán entre distintas islas y, vivi y vivirán aventuras en barcos piratas. Sí, como niebla de Nurem. Así eh, ¿Algún consejo? Eh.. Bien, súper importante que veas eh, algún tipo de serie, anime, dibujito, lo que sea En el cual los personajes vivan donde trabajan Es decir, por ejemplo, una nave espacial eh, O algo por el estilo Porque te va a dar una sensación de eh, los diferentes escenarios que les puedo presentar al grupo Por ejemplo a veces vas a tener escenas en las que solo están en el barco Y es muy común que tengan charlas con los NPCs o situaciones en el barco Y a veces van a tener que irse del barco para hacer cosas Pero siempre van a volver porque es lo que les permite avanzar en la historia Entonces, eh, al tener esa sensación de, digamos, de que el, el lugar es importante eh, Vas a sacar más ventaja de todo lo que vas a hacer eh, Es algo que yo hice Y... Eh, nada, si hay algo de Anur en que te inspiró, me espero que te sirva hacer lo que quieras eh, busca que sea interesante el viaje a veces, a veces no va a pasar nada si no pasa nada, decir bueno dos o tres semanas después en el medio del mar hay algo eh, no, to no hagas todo inmediato porque muchas partes de estas cosas así, eh, viajar por islas y cosas por el estilo es simplemente esperar que el barco llegue al destino eh, y bueno eh, hay que hacerlo. Solo que si no hay nada para hacer, no hace falta contarlo. Eh, Buzarda. Pregunta: ¿Hay alguna serie parecida a la Frecuencia Kirlian? <risa> y la Frecuencia Kirlian, si no la vieron, es una serie argentina animada de cuentos de terror y ciencia ficción. Creo que hay un poco de todo ahí. Que está buenísima, súper recomendada. Creo que salió en Netflix en su momento. No estoy seguro dónde está ahora. Eh, similar a la frecuencia Kirlian eh, Bueno, yo recomiendo mucho Lo que es la dimensión desconocida Que creo que también fue uno de los De los que se inspiraron para eh, La frecuencia Kirlian No sé eh, animado, eso la verdad que tampoco estoy seguro Me acuerdo viejas Cosas viejas así, por ejemplo, había una, hay una serie que se llamaba Iri Indiana Que era... me encantaba la serie Y no era tan, tan conocida, ni tan exitosa, ni tan buena eh, Que era un chico que con su familia se mudaba a un pueblito que se llamaba Iri Indiana Que en la intro te decían que el pueblito tenía el mismo diámetro y forma que el triángulo de las Bermudas eh, Y pasaban cosas raras Eh... Pero la frecuencia que tienen es mucho más adulta que esto Mucho más adulta que esto eh, Así que no No se me ocurre Le recomiendo sí, La dimensión desconocida, la última, está muy bien eh, Y no se me ocurre más ¿Al Cat Lady jugaste? No, pero ya lo estoy buscando porque... Quiero ver... Cat Lady... Quiero saber de qué se trata esto. ¿Es un juego de mesa? Ay, ah, creo que sí sé ¿sí cuál es este juego de mesa. Se veía tan tierno. Eh, no, estoy, no sé ni qué hay que hacer, pero los dibujitos no son re lindos. Tal vez me estoy equivocando mucho. Eh, Bachi, ¿Tenés algún recurso de terror que te guste mucho usar cuando narrás? ¿O algo que repitas? Eh, creo que mi narración del terror se... Eh, o sea, la, la, en mi estilo... Es algo que vengo pensando hace un tiempo... Es el énfasis. No suelo... Detenerme mucho en las descripciones, a menos que sea algo importante. Eh, que es donde le doy énfasis Donde yo realmente hablo un montón eh, No solo estás diciendo lo que pasa Sino lo que el personaje está recibiendo La información que está, que está En el aire llegándole eh, Caramelos eh, Lo que va a recibir, lo que siente eh, Yo creo que es importante eso Y es una de las cosas que hago cuando es el momento de, de presentar cualquier información importante Énfasis, mucho énfasis mm. Y en cuanto al terror O sea, o lo que es, digamos, un ambiente así de suspenso eh, Me gusta mucho describir más el alrededor de la cosa importante Que la cosa importante Eh... Un ejemplo, porque, eh, cuando, la última vez que vieron a la persona que te y pestilencia que se encontraron eh, eh, Yo estaba más interesado en lo que pasaba alrededor de ella Y describía cositas que sucedían alrededor de ella que eh, Más que su presencia Su presencia era importante y tenía todos sus, sus detalles Pero el alrededor era lo que nutría realmente la escena Yo creo que esa, esas son las dos cosas que hago. Bachi, ¿en qué te inspiraste para y Pestilencia? No estoy seguro. Eh, porque quería un. Quería un. Un alguien que haga nigromancia. Pero que quería que sea nigromante cool, digamos. Quería, no quería, digamos, el, el, el mago poderoso que busca la inmortalidad porque sí. Por eso la primera vez que la conocieron ella estaba presa. Eh, o sea que en algún momento falló y la agarraron y estuvo ahí. Eh, era una situación. Terrible en la que estaba y, y daba miedo, incluso de encadenada. Eh, pero eh, quería que esté ahí y que se escape o que la ayuda escapar, algo por el estilo. Eh, y quería hacer algo interesante con la nigromancia. Me parecía más. Era como una situación de redimir la nigromancia para mí. Porque probablemente lo, la, los anteriores que usé eran eran bien básicos: los, los nigromantes barraliches que, que usaba. O, o los muertos vivos y yo creo que Denny Pestilencia de alguna manera lo logró con todo el lore que, que hay atrás y, y todas las pocas escenas que tuvo en las que participó eh, cambiaron cambiar la música de nuevo? no, ya la cambié bueno, cambiaron musiquita Pum. Ahí va Ahora sí La cambié de nuevo eh, A ver qué más hay acá ja, Y ahora tengo un parche en el ojo Eh, pues sigo tirando cosas. Bueno, tengo un parche eh, Tanto de color, resulta que hace poco eh, Vi Un análisis, eh, no me acuerdo quién Que decía que En realidad, se ponían el parche En el ojo, no porque les faltaba un ojo, sino porque Ellos peleaban de día O de noche, totalmente eh, peleaban, Cuando peleaban de día, a los tiros con los cañones el reflejo del mar había mucha luz. Y protegían este ojo de esa luz. Porque cuando se metían al barco estaba todo oscuro. Así que cambiaban de lugar el parche. Y este estaba acostumbrado a la luz. Y podían ver mejor ahí abajo. Y eh, resulta que funciona eso. Y es tal cual. A ver. ¿Dónde está? Resulta que si tenés algo a la derecha es mejor tener el ojo derecho descubierto. No sé si alguien lo sabía o quería saber. Eh, ¿Cómo le haces entrar en la cabeza a un player acostumbrado a full de DD y sistemas parecidos que en los PvTA uno pueda hacer cosas aunque no exista una habilidad específica para todos? Eh, yo creo que... Eh, mucho de esto, de probar sistemas nuevos, sobre todo, digamos, salir de ID, se eh, depende principalmente de la prueba y el error. Si alguien, digamos, lo cierto es que mucha gente aprende a jugar de ID. No leyendo el libro tal cual está, sino jugando, sentándose y, eh, y jugando el juego Y esa es la mejor, una de las mejores maneras de aprender Lo mismo va a pasar con los otros juegos, hay que probar las cosas eh, Y si vos te sentás y esa persona se siente limitada por lo que hay en su hoja de personaje Porque por ejemplo no está la habilidad qué sé yo, eh, Percepción Y, y no se le ocurre que eso se pueda hacer es importante que, como director de juego, tengas paciencia y eh, sepas poder eh, sepas guiarlo para que encuentre la forma de absorber el sistema más rápido así que sí, para mí es prueba y error no, no hay que por qué entrar en discusiones de que tal sistema es este, tal sistema es el otro un juego es mejor, otro juego es peor, bla bla, bla. Eso no lleva a ningún lado, es un debate innecesario Que mucha gente tiene durante mucho tiempo Y eh, no cambia nada Porque al fin del día hay que jugar rarito y pasarla bien Entonces, si alguien quiere probar un juego nuevo Háganlo, disfrútenlo Pero sean van siguiente siguientes si van a poner un juego nuevo que no conocen, denle la oportunidad al juego de, de sorprenderlos a ustedes. No se queden diciendo, ah, esto, esto no es a lo que estoy acostumbrado, esto no es de, esto no es la llamada de tu. Exactamente. Es exactamente lo que estoy diciendo. No es ese juego, es otro. Eh, y denle la oportunidad al juego de que les muestre cómo jugar a otra cosa, cómo se siente divertirse de otra manera, con otras reglas y con otras eh, formas de jugar. Nota. para ahí. ahí está. Nota. ¿Cuál es el tipo. Esto de tener un parche No, no, no estoy acostumbrado. ¿Cuál es el tipo de miedo que peor llega? ¿Psicológico, sangriento, etcétera El miedo que peor llego o sea que me imagino que más me afecta. Yo creo que es.. Eh, El miedo a la gente mala eh, Cuando hay algún personaje que es víctima de alguien muy muy poderoso Y vos ves que no tiene, no, no hay opciones, no importa lo que haga No tiene forma de escapar, no tiene forma de escapar, no tiene nadie que lo ayude Está total y completamente atrapado en un laberinto Ese, ese es el que más, porque esa, esa persona está perdida, ya está Ahí simplemente está sufriendo Eso es Eso, eso, eso me, me llega rápido eh... Pero lo que es el terror psicológico Yo creo que es difícil de transmitir eh, Lo que es eh... La sangre nunca me molestó El gore, el gore, el sangre, todo eso Por ahí es eh... Eh... Si solo pasa eso Me aburre eso. Como que bueno, sí. Gastaron litros y litros de, de, de sangre falsa roja, ok eh, ¿Qué más? ¿Qué más hay? Eh, hay una película que se llama La cabaña en el bosque Que es buenísima eh, Que hay un montón de gore Y después hay otra que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Eh... eh A ver. ¿Qué es de hace un par de años? Ay, no veo nada. Ahí está. Uff. Se hunden. Pero, ¿dónde están esas películas de este sujeto? Ah, se llaman. Toker and Dale vs Evil, que es brillante también. Se la super recomiendo, es muy gracioso. Ay, sí, gracias porque. Oh. Oh. No quedan muchas más cosas. Uff. Uh. Eh, Acá. Okay. Bien. Buzarda. ¿Cuál es la forma de terror más difícil de transmitir? Caramelos y agua. Gracias. Todo el mundo cambió caramelos. Nadie cambió agua. Mira. Gracias, Nina. Entonces, ah, difícil de transmitir. Eh, yo creo que es el terror psicológico. Eh, siempre hablando desde el punto de vista de rol, ¿no? De, de jugar y charlar a lo que está pasando. Eh, porque necesitas... Cuando estás jugando un juego de un género tan particular, eh, necesitas que haya predisposición de los jugadores a que suceda y que se asusten o que eh, estén dispuestos digamos, a bajar sus defensas para que algo les llegue. Y el terror psicológico afectaría directamente lo que es la psiquis de los personajes, ¿no? de los jugadores. Entonces. ¿Qué es lo que vas a, a transmitirle? ¿Cómo, ¿Cómo vas a lograr que eh, se asusten? Obviamente, lo que vos describas, que ellos vean, sientan y esas cosas van a, a influir mucho. Pero generalmente esas cosas tienden a ser eh, imágenes que asustan o cosas por el estilo. Siento que es muy difícil... Hay una peli de Carpenter que no es la más eh, la más conocida o la más reconocida de, de él que se llama eh, Prince of Darkness, el eh, príncipe de las nieblas, eh, que creo que logra transmitir buen terror psicológico. Y, y hay otras así. Eh. Ahora mismo no se me ocurre, pero creo que es eso porque muchas de las otras cosas de terror dependen de eh, algo particular Por ejemplo, el, el sangriento es, bueno, tirar sangre Babadook, por ejemplo Babadook transmite el eh, terror psicológico muy bien Es una gran película esa Me encantó eh. Hereditary también, otra película que, que me sorprendió y, y buen terror psicológico eh, get Out, yo creo que Get Out introduce. Si bien digamos hay muchos temas psicológicos, eh, creo que introduce una, una nueva manera de. Ay, no sabría cómo explicarlo. No, pues sí, sí, yo creo que esto es psicológico, pero creo que hay algo más ahí. Eh. Pero bueno, para mí es ese. y esta es mi, mi percepción, hay, hay gente mucho más capacitada para hacerlo Eso es segurísimo, segurísimo eh... No... Terror ambiental está difícil también Ahora estoy tratando de pensar, digamos cuáles son los tipos de terror que yo recuerde o conozca o que haya dirigido para, para hacer la comparación eh... No me sale. <risa> Bien. Ah, sí, todavía tengo cositas para cambiar. Si sí, eso, es verdad. Eh, requiere mucho tiempo, mucho, mucho setup. Eh, cuando elegí, por ejemplo, tulu o, o, o ratas con cualquier cosa relacionada con los mitos de Tulu etcétera eh, se te mezcla un poco el horror, el horror cósmico con eh, con el psicológico porque el horror cósmico también es difícil de transmitir pero creo que por otras cuestiones eh, tenés, eh, ahí tenés que enfocarte en la magnitud de la cosa esa que está ya influenciándote a vos Tan ínfimo en ese planeta irrelevante Del sistema solar Si lográs conseguir eso pues Se pueden hacer cosas interesantes Para menos. Claro, estoy de acuerdo Es difícil ambientar Pero No sé qué tan... ¿Qué, tan, o sea, ¿Qué es la parte de terror ambiental? Bueno, a ver, una pregunta más. Ahí producción me está tirando los tipos de terror. Pero mientras voy a responder. De los monstruos clásicos. ¿Cuál es el que más te gusta y por qué? Me gusta. Eh, para mí el mejor es el hombre lobo. Eh, porque eh, es cool. Digamos, es más cool que los demás. Solo por eso. No hay... Eh, la mejor manera que tengo de explicarlo también. Siempre me pareció más cool que los otros. Eh, Probablemente por, por la barba, sí eh, Drácula siempre me pareció demasiado demasiado tirado de los pelos eh, Frankenstein eh, no Nunca lo vi como algo terrible eh, ¿Qué más tenemos? Jekyll y Hyde Jekyll y Hyde me han, me han generado eh, un poco de miedo en alguna, hay una película animada de. No me acuerdo cómo se llama, pero es un nene que eh, va a una biblioteca y en la biblioteca creo que se desmaya y después tiene como un sueño donde eh, se hace miedo de los libros y con los libros van pasando cosas. Y, el, y uno de los villanos es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y Mr. Hyde es re feo, más si sí, eh, Drácula Drácula Gary Oldman me, me gustó mucho eh, cuál sería la película de terror en la que nunca querrías quedar atrapado todas no, no quiero estar en ninguna de esas situaciones eh, pero... Voy a elegir algo más actual, no tan, no tan viejo. Eh... Midsommar me parece algo terrible, hablando de horror psicológico. ¿eh? Terrible, absolutamente terrible. Eh, y si no la no se la recomiendo Es una película de terror De terror Diferente a todas las otras eh, Muy, muy Muy dura esa peli eh, Bien, otra Enkfundi, ¿cómo? Quería preguntar en qué level están actualmente los personajes de Niels Anurem. Actualmente, porque donde voy yo recién se enteran de la existencia de las frutas Anorem. ¡Ay, ah, qué, qué bien! No estoy. No sé si 13 o 14. 13, ahí, Bachi, eh, Lu, si me, me confirman. Pero, 13, gracias. Y gracias por empezar a ver la aventura de, de desde cero. No sé, no me acuerdo, van 80 y algo de capítulos ya y. Espero que te guste, espero que la pases bien. Eh, es una, una campaña larga y los personajes fueron cambiando mucho. Eh, siento que hubo hubo desarrollo por todos lados. A mí estoy, estoy, estoy contento con eso, con, con cómo se está dando Daniel Arte. Eh, me alegro que te guste. Y que haya sobrevivido a los. Pero <risas> en los primeros de trims llenos de, de de. terrible audio y cosas por el estilo. es desarrollo lo deben de ver. Eh, puede ser. Al del último. Eh, ¿Qué más? Bueno, no hay más. Sí, eh, recomiendo eh, Midsommar. Midsommar. Gran película de terror. Carameros. que grande no, la, la verdad que nos pone re contentos cuando nos dicen que ven la aventura es re lindo hacerlo como primer objetivo del canal esta cosa Pado. está lindo que los vean eh. bueno no hay muchas más preguntas y ya está llegando la hora de cerrar el stream eh, si tienen algo más aprovechen ahora tenemos unos minutos más Mientras voy viendo acá ¿Qué está pasando? ¿De qué material es el mazo? Es de goma, espuma o algún tipo de goma Porque vieron que está recontra eh, detallado eh, Tiene como arrugas, mellas y qué sé yo Esta parte, el círculo este Y, y este coso de acá, el, el lobito son impresos en 3D y pegados, pero todo lo demás es goma y el y esto es un caño de plástico y esto sigue siendo goma Eva y todo y no pesa nada el martillo es re ligero eh, pero es enorme eh, es grande grande a ver si mira qué no pesa nada está buenísimo este martillo y eh, ahí Chester no sé si ven bien pero tiene un H está mordiendo un H. La sesión de terror, de, la sesión de mañana de terror, tal vez, tal vez no. Vamos a dejar el bien. Tengo que venir acá, silenciar esto. ¿no? Confirmadísima. <risa> Ah, puede ser, puede ser. Eh, de hecho eh, la última sesión se están. <risa> en piso del palito. <risa> Hace rato que vienen, digamos, sabiendo que va a pasar algo. Eh, que ellos mismos van a iniciar. Así que vamos a ver qué, qué tan de terror es. Aprovechando con el último video de sistemas ¿Alguna idea para partida de terror de cyberpunk? Sí Usen la ciberpsicosis La ciberpsicosis es algo increíble de cyberpunk Es una enfermedad psicológica del sistema nervioso Que eh, sucede cuando los, Tu cuerpo deja de reconocer Las partes que vos le agregaste Porque son... Sí, son, porque no son biológicas, porque son de metal. Entonces, tu nervio se conecta a tu brazo, pero hay un cortocircuito ahí y tu cerebro no lo puede manejar. Eh, sobre todo cuando tenés implantes que requieren mucho, mucho trabajo del eh, sistema nervioso. Eh, así que, sí, ciberpsicosis. Eh, es esta enfermedad nueva De... Eh, de Cyberpunk Que está buenísima Y es súper interesante Porque además eh, Me recuerda un poco A... Eh, la bestia de vampiro Pero no tan noble La bestia de vampiro En esencia Digamos Es un animal eh, es, La ciberpsicosis de Cyberpunk Es un desastre digamos. Todo lo que va a pasar Es terrible Y y en algún punto imagino que se pierde todo es verdad, en la serie de anime de Netflix la ciberpsicosis está buenísima como está mostrada como la presenta, eh, y se pueden hacer cosas geniales también eh, se puede usar muchas cosas de... Eh, como de robots eh, hay mucha ciencia ficción de donde hay un robot que es malo por ejemplo y, y tienes que escapar eh, y, y, y te puede dar eso, Cyberpunk. Digamos, tener un, un, un, una bestia imparable robótica. Sí, eh, yo haría algo así. O, no sé si jugaron el juego, pero en el juego aparecen unos personajes. En unas situaciones eh. Y personas que se removieron todo el rostro para cambiárselo por algo. Y cuando te hablan, ves luces rojas y conexiones metálicas. Horrible, horrible. <risas> Patrociné como el 80%. <risas> ¿Sabes qué? justo encima estoy como eh, tratando de no comer golencinas y está eh, como que nos pusimos de acuerdo que bueno hoy sí hoy hoy van a voy a los caramelos que se canjeen son los que voy a comer pero eh, después no ah. bueno ahora sí quiero eh, agradecerles a johnny no no le muy ilustrado si está bueno eh, por favor recomendamelo lo voy a buscar eh, vamos a ver qué hay de anuncios Porque hay un par para mañana O para esta semana Así que quiero agradecerle a todas las personas que pasaron hoy Un montón de preguntas recopadas Todas relacionadas con el terror Y el horror y, y el miedo eh, Creo que da a ser DM respondes temáticos Así porque este fue Se dio de manera natural No había ninguna regla al respecto Pero estuvo re lindo Así que muchas gracias por, por sumarse Y... Y hacer acepto esas preguntas. Ahora sí. Mañana, nieblas de lunen a partir de las 7 y media. La tripulación se despidió y ahora queda la enorme tarea de navegar hasta el valle para recuperar, recuperar lo que les pertenece. El viernes no tenemos jardines presentes, gente. En cambio, vamos a tener sábado de flojera. Así que aprovechen para ponerse al día para lo que se viene la próxima semana. ¿Tendremos memoria? Me perdí. Sábado, estrenamos el diferido de Noticias y Dragones para que se enteren las últimas novedades de D&D de la mano de Puel. Estuvimos charlando de lo nuevo de One dd así que van a tener nuestro debate sobre las clases expertas. Domingo, esperamos que hayan disfrutado el último video de Cyberpunk Red, porque no es el último, se viene alta guía de creación de personajes, así que atentis. Y nos vemos mañana. No se vayan, que vamos a hacer la red a alguien y le da puntitos para eh, comprar caramelos. Muchas gracias, nos vemos Thank you.